todo un ejemplo de cómo la innovación, la tecnología, eh, la tecnología más avanzada se pone al servicio de la información, de la seguridad, convirtiéndose en una herramienta fundamental para la prestación de los servicios públicos, porque defensa y seguridad también son servicios públicos. Por lo tanto, en primer lugar, enhorabuena por el trabajo bueno, pues a todos aquellos y aquellas que lo estáis haciendo posible. Pues la participación en este proyecto es una oportunidad más para demostrar la potencia y la capacidad y el nivel de Navarra en materia de innovación y en materia de tecnología, tanto en el ámbito de lo público, pero también en el ámbito de lo privado. Hablamos de un proyecto de inteligencia proactiva, de imágenes automáticas, impulsada por la inteligencia artificial… Eh, ...explotando los activos espaciales europeos y así creo que conseguimos proyectar tres perfiles importantes. Por una, el propio perfil de Tracasa Instrumental, referencia en el Gobierno de Navarra en servicios y conocimientos de transformación digital... ...de gestión tributaria, de gestión del territorio. También el de Tracasa Global, empresa tecnológica especializada en trabajos de alto valor añadido... ...y también a la vanguardia en la gestión del territorio y de sistemas de información territorial y el de Zavala Innovation Consulting, empresa de Navarra conocida también por su amplia trayectoria y experiencia y capacidad en la generación de valor y en proyectos europeos. Además, en este proyecto hacemos patente una vez más el compromiso de Navarra y en particular del Gobierno con la innovación y con el desarrollo tecnológico. Y este proyecto es un ejemplo de que tracasa y de que todas las empresas públicas del Gobierno contribuyen a proyectar una imagen de progreso, de talento y de capacidad de nuestra comunidad. Y, por cierto, también es una cuestión que quiero destacar. De las 500 personas que trabajan en Tracasa, cerca de la mitad son mujeres. Así que hoy aquí, de nuevo, reivindico la presencia de las mujeres en el sector tecnológico y el esfuerzo que estamos haciendo para impulsar el talento femenino en las áreas STEM, que es escaso y que, por lo tanto, tenemos que impulsarlo. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.